Saludamos a todas las personas que se han unido para la emisión de este programa. Bienvenidos, bienvenidas a este que es uno de los programas que los Centros CLAPSO de Colombia han decidido desarrollar dentro del marco de un proceso de apoyo a la política de paz en Colombia, a la defensa de la implementación del acuerdo final, que nos va a permitir analizar la situación actual el proceso de paz en el país, la posición política que ha asumido el actual gobierno frente a su implementación y las perspectivas en el inmediato futuro de la aplicación del acuerdo. Estamos atravesando indudablemente por un momento de turbulencias de la democracia, digámoslo así, el país y no solamente Colombia, también Chile y otros países latinoamericanos se han movilizado fuertemente en los últimos meses en demanda de sus derechos y luchando por sus reivindicaciones. Colombia no ha sido una excepción a eso. En el día de hoy queremos dialogar con nuestros invitados sobre esta situación de movilizaciones que experimentó Colombia en el siglo XXI y le doy la palabra a a mi compañera de coordinación, Carolina Jiménez. Gracias, Jaime. Bueno, un saludo para todas y todos y todas los que nos siguen y nos acompañan en este espacio. Como lo decía Jaime, en efecto, el programa hace parte de esta campaña de apoyo y de respaldo al acuerdo de paz y a la paz en Colombia, una paz que ha venido siendo luchada, demandada por las diferentes organizaciones sociales y populares y recientemente especialmente por eh, el movimiento eh, juvenil. El programa eh, de hoy sitúa los movimientos y la movilización social reciente en un escenario de posacuerdo y sobre eso eh, hemos invitado a eh, una lideresa juvenil que ha sido eh, protagonista y que ha acompañado permanentemente los procesos en un punto territorial muy importante para las movilizaciones en Colombia, como fue Cali. Ella es eh, Daniela Largo, eh, comunicadora popular, y eh, también nos va a acompañar Mauricio Archila, historiador, profesor de la Universidad Nacional de Colombia e investigador del, eh, del CINEP. buenos buenas tardes hola buenas tardes muchas gracias bueno eh, también en la conducción vamos a acompañarlos jaime zuluaga que es profesor de la universidad externado director de la revista foro y yo carolina jiménez que soy directora del departamento de ciencia política de la universidad nacional de colombia bueno daniela y mauricio eh, muchas gracias por, por acompañarnos ustedes dos. Eh, son personas que han venido acompañando y reflexionando de manera muy sistemática y rigurosa sobre las movilizaciones sociales. Quisiéramos que nos ayudaran a situar este proceso que se está viviendo en Colombia, que en efecto tiene el 28 de abril un momento muy simbólico eh, para la última movilización que se vivió, pero que tiene unos antecedentes importantes tanto en noviembre del 2019 como en eh, procesos anteriores que se estaban viviendo, entonces quisiéramos iniciar esta conversación un poco situando en una perspectiva más amplia lo que representan las movilizaciones que se viven en Colombia en este escenario de posacuerdos, pues, no sé si quieres Mauricio, iniciamos contigo Sí, gracias gracias Jaime, Carolina y pues a Daniela por compartir este programa conmigo, gusto en conocerte Igualmente. Bien, pues rápidamente eh, Podemos decir que eh, lo que vivió Colombia y en parte sigue viviendo desde el 28 de abril eh, recoge procesos estructurales, desajustes estructurales de la sociedad que se um, agudizaron con la pandemia, con el manejo de la pandemia. Eh, me refiero a problemas de corte estructural de tierras, pobreza, miseria, desempleo, ¿sí? desindustrialización, crisis agraria, problemas, digamos, de eh, medioambientales, extractivismo, etcétera Problemas de carácter político, eh, digamos, ausencia de reformas, eh, incumplimientos estatales incumplimientos de los acuerdos de paz de los que hablaremos también más adelante, relaciones con los agentes de, digamos, del Estado que manejan, en este caso la protesta, exacerbación, especialmente con el smat y bueno, para no hablar de condiciones de racismo y de patriarcalismo, etc. En fin, hay muchos aspectos de corte estructural que, en el momento, digamos, de la pandemia, con el manejo de la pandemia, se agudizaron. Se agudizó la pobreza, se agudizó la miseria, se agudizó digamos, el desempleo, especialmente de los jóvenes y especialmente las mujeres jóvenes. Se agudizó todo este problema de la relación con la policía. La policía fue la que nos eh, la pusieron los gobiernos nacionales y locales a cuidarnos, entre comillas, eh, durante la pandemia eso produjo muchos roces, especialmente con los jóvenes y las jóvenes de estratos populares, eh, negros, indígenas y en general pues de los, de, de los sectores populares. Eh, eso de alguna manera pues, venía expresándose en el 21N del 19, como decía Carolina, eh, sino antes, es decir, digamos En el análisis que hacemos nosotros en CINEP de la dinámica de las protestas en Colombia, por lo menos desde el 75, señalamos que a partir de 2013 hay un aumento muy notorio en 2013 por el paro agrario y luego un poco más sostenido, eh, yo creo que en parte debido a que eh, los sectores juveniles, y ya los que se expresan ahora en las primeras líneas, etc., le perdieron el miedo a la protesta. Y eso es una de las cosas que salía fuertemente desde el 21N, ¿no es cierto? Se le perdió miedo a la protesta a esa vieja asociación que todavía en las mentes de algunos sectores de derecha y sectores gubernamentales funciona de asociar la protesta con la insurgencia. Eso, de alguna manera, con los acuerdos de paz, uno de los saldos positivos de eso fue la pérdida del de temor a la protesta. Entonces decía yo y con eso voy redondeando eh, desde el 13 por lo menos si no antes, bueno, con la mano, etcétera hay un nuevo ciclo de protesta, pero en este caso, eh, especialmente el que estamos presenciando este año, ha sido una exacerbación de procesos estructurales en las condiciones de pandemia. Y decía yo y que eh, además de la pobreza, la miseria, eh, el desempleo que afecta, digo yo, a los sectores populares, el trato con la policía se exacerbó durante la pandemia y eso se reflejó en el septiembre del año pasado y ya con unos, una, unas acciones, si se quiere, mucho más confrontacionales, mucho más radicales eh, que las que habíamos visto, por ejemplo, en la Mane o incluso en el 21N. Eh, y por eso, en parte, pero ahí sí Daniela tendrá mucho más que decir, eh, creo que en el Valle, eh, pues en el Sur, el Pacífico, pero en concreto en el Valle y en Cali, eh, pues se hizo también muy expresa esa agudización de conflictos y de eh, choques con las fuerzas del orden, especialmente con el ESMAD. Eh, eso sería pues mi primer acercamiento al tema. Gracias, Mauricio. Eh, Daniela, un poco desde de, de, de tu sentir y situando las movilizaciones del 2021, cómo las conectas eh, con esos procesos que viene describiendo Mauricio, con esas movilizaciones que, que la antecedieron y sobre todo en un contexto, insistimos, de, de firma del acuerdo de paz que pareciera o al menos tenía el propósito de generar unas condiciones distintas para el despliegue de la movilización social. Bueno, gracias Caro y Mauricio, bueno sí digamos que antecediendo a todo lo que dice Mauricio, pues definitivamente digamos que la ubicación de la ciudad de Cali del Valle del Cauca al tener conexiones con el norte, con el sur eh, con el puerto de Buenaventura que también pues uno de los puertos más importantes de acá de Colombia vemos, eh, digamos un abandono del estado a tal punto de que creo que acá fue donde más digamos, fue efervescente el tema del paro nacional acá en lo que fue Colombia, y no solo ahorita acá en el 2021, sino también, como decía Mauricio, desde el 2019 cuando se generó el primer paro nacional, digamos, grande, que, digamos, si no había estado desde el pico un paro nacional, digamos, como tan fuerte en el país, pues definitivamente el paro nacional se vuelve eh, una, un grito de desesperación de la gente, de, ya indignada, Cansada de que el gobierno definitivamente estuviera pues encima de nosotros, o sea, como, como muchos temas de corrupción, el tema de los asesinatos de los líderes y líderes sociales, el tema también de la pandemia tuvo que ver mucho, sobre todo acá en la ciudad de Cali, donde también digamos que por la alcaldía que nosotros tenemos le dieron muy mal manejo el tema de la, de la pandemia y fuera de eso, pues en el 2021 sale... A, a relucir el tema de la reforma tributaria. Yo creo que muchas personas no sabían o no, no dimensionaban qué significaba una reforma tributaria, pero digamos que a la ciudad de Cali, sobre todo las organizaciones sociales que ya venían, pues, venimos pues, trabajando desde hace mucho tiempo atrás, empezamos a hacer esa pedagogía y decirle a la gente: no podemos permitir que nos claven pues, un tema de la reforma tributaria, nos han golpeado, no, nos han dejado trabajar han cerrado los establecimientos públicos, por ejemplo acá el tema de la rumba y el tema nocturno es muy fuerte en la ciudad y hubieron miles y miles de familias afectadas por el manejo de la pandemia y fuera de eso pues, nos quieren agregar más impuestos, más tantas, y definitivamente pues la, la gente eh, entendió el mensaje, entendió el mensaje de que debíamos manifestarnos y debíamos pues, evitar de que se firmara esa reforma tributaria eh, y genera pues, toda este, esta movilización del Paro Nacional 2021, eh, pues definitivamente yo creo que la respuesta de la ciudad fue inimaginable. De hecho, desde los sectores de, de los movimientos sociales, desde los comités de paro, digamos desde la izquierda, que normalmente nosotros pues convergemos acá en la ciudad, nosotros nunca nos imaginamos, nos imaginamos que la respuesta de la ciudad fuera a ser tan positiva. Desde que todos los puntos importantes de conexión de la ciudad tuviera tremenda respuesta generando su bloqueo al frente de la casa, en la esquina de la casa, con la gente del barrio. Y además eso, pues esa lucha y esa transformación eh, hace, o sea, transforma a la sociedad de otra manera, porque digamos que ya la gente no hay como una individualidad, sino que antes genera hermandad entre las mismas personas de los barrios de las comunas, empiezan a organizarse, empiezan a generar otros fenómenos muy interesantes, digamos que ante el abandono del Estado, por ejemplo, eh, no hay plata para comer y la misma sociedad y la misma comunidad se encargaba de generar, por ejemplo, las ollas comunitarias para que los pelados de los puntos de resistencia comieran, para que las personas de la misma comuna comieran, para que los niños y de diferentes puntos de la ciudad sean altos, sean bajos estratos, pues generan esta hermandad y esta solidaridad en torno a, digamos, a este despertar de la gente. Entonces, es bien bonito. Además, también, pues, el despertar de la gente al ver un, un tratamiento de guerra tan fuerte que hubo acá en la ciudad, porque tuvimos muchos, muchos, muchos chicos de las primeras líneas, de los puntos de resistencia que fueron heridos por balas de fusil, por tiros 9 milímetros, eh, muchas carreras, muchos temas de, de derechos humanos. Por ejemplo, yo que trabajo como como comunicadora, digamos, nuestro, nuestro fuerte y nuestro enfoque fue como comunicadores y como reporteros hagamos un puente con los compañeros de derechos humanos y tratemos de reportar y generar alertas en tiempo real. Ya Entonces, al ver el maltrato de guerra, la violación de derechos humanos en la ciudad, por pues la gente también hace una alerta y dice tenemos que re rechazar todo lo que está haciendo el gobierno con nosotros eso es más o menos, y, y también las violaciones al tema de los derechos a los acuerdos de paz, mucha gente eh, precisamente se genera el tema de los acuerdos de paz para una, una paz sostenible y duradera y todo eso, pero se supone que sale del conflicto de más de 50 años un país, pero llega el mismo gobierno a implementar su, su propia guerra ya civil, porque ya trasciende hasta el, del, de la misma ruralidad, y ahora hasta es, es un tratamiento de guerras aquí con la, con la civilización, digamos, de las ciudades, pues ya la gente también dice, siempre es el gobierno el quien cumple con los acuerdos, con el tema de la paz y con todo lo demás. Debo ahí. tú has utilizado una expresión muy fuerte. La expresión que has utilizado es que el gobierno responde con una estrategia de guerra a la protesta social. Eh, y a una protesta social que estaba justificada pues, por las condiciones que describiste que describió Mauricio al inicio, eh, nos pudieras ayudar a entender un poco cómo es la elaboración por parte de las comunidades de esa, respuesta del de esa respuesta a una política de guerra del gobierno ante la manifestación de su inconformidad social, ante el hecho de salir a protestar, el ejercicio de un derecho que está parado por la Constitución y por la ley en ese país. Eh, ¿Qué nueva forma de organización se desarrolla y, y, y cómo pues, se entre las comunidades? Digamos que entendiendo y analizando un poquito, sobre todo Latinoamérica, que digamos en los últimos tres años se ha venido manifestando tan fuertemente, eh, Costa Rica, Argentina, Chile, y anteriormente, o sea, yo soy de la Universidad del Valle, eh, Universidad Pública, y normalmente siempre hubo una estigmatización, por decirlo así, de alguna forma con los pelados que salían a los famosos tropeles, que se encapuchaban de que una cosa pues, de la otra, y para el resto de la ciudad eran los vándalos pues, de, la, de la ciudad. Pero digamos que, que yo creo que, que la respuesta ahora, hoy en día, es ante los ojos de la sociedad y ante los ojos de la comunidad y de los, digamos, de los ciudadanos, digamos que es una digamos que es como una disputa de una clase media baja que despertó y no quiere continuar pues, con eso y que eh, digamos apoyaron a estos chicos de la resistencia a ayudar a hacerle digamos eh, hacerle frente al tema de la de, de, de, del tema de guerra de, del gobierno o sea de que llegaban les más de que llegaban las tanquetas de que llegaban pues a, a disparar y demás y yo creo que la misma comunidad lo que hizo en esa solidaridad que nosotros mismos hablamos es todos los días o sea digamos que las primeras líneas sí eran los chicos que tenían los cascos que tenían los los los escudos pero había la segunda y la tercera y la cuarta y la quinta línea donde llegaban madres donde se reunían y hacían la olla y eso eran todas las formas de resistencia que tenían los puntos ni siquiera eran los chicos que digamos se enfrentaban con la policía, sino también los chicos de primeros auxilios, los compañeros de derechos humanos, los, los compañeros reporteros y periodistas que arriesgaban su vida también en medio del conflicto para poder reportar lo que realmente estaba sucediendo, porque pues si uno se va a notar hasta el país, pues no, es que eh, empezaban a quebrar vidrios, entonces les tocó intervenir la policía, cosas así. Entonces, yo creo que el tema del tratamiento de guerra y cómo la comunidad se prepara, no, no creo que fuera una forma premeditada, o sea, de que ya lo tuvieran, pues, como eh, planeado, una cosa así, simplemente la respuesta de la comunidad es decirle, los chicos se la están jugando toda allá en el punto de resistencia, eh, miremos nosotros cómo ayudamos, entonces estaban las mamás que hacían y pues hombres y, y mujeres que hacían el tema de la olla comunitaria, no estaban los que cocinaban, pero iban los que llevaban la libra de arroz. O por ejemplo, hasta la misma comunidad decía, no, pero es que los chicos están acá tranquilos porque además nosotros hicimos una transformación de la lucha en los puntos, que normalmente lo único que mostraban eran cuando sí habían enfrentamientos, pero en, en los puntos de resistencia habían asambleas populares, habían conciertos, habían pintatones, pintaban murales, hacían actividades con los niños, y eh, digamos que toda la comunidad pues hacía parte de estas, de estas dinámicas. Pero entonces los chicos tranquilos y cuando menos pensaba, pues llegaba el ESMAD a desbaratar absolutamente todo. Entonces, ¿qué dijo la comunidad? No, pues a los chicos hay que comprarle cascos porque en algún momento los van a venir a golpear. A los chicos hay que comprarles las máscaras porque en algún momento pues los van a asfixiar con los gases entonces yo digo que no fue un tema premeditado, simplemente que la gente entendió que había unos chicos que estaban arriesgando su vida y estaban dándola toda en ese momento, pues un momento histórico de lucha, y pues progresivamente la gente fue, fue, fue apoyando el tema de la lucha. Y no solo con eso, también se hicieron, por ejemplo, muchas, muchas recolectas de dinero. Por ejemplo, hay unos chicos que acá los cogieron eh, indebidamente cuando el paro cumple un mes, el 28 de mayo, eh, que hubo pues lo de los chicos acá de Álvaro el del el, el el músico del corno que lo cogieron que lo eh, lo cómo se dice eso lo, pues lo maltrataron y diciendo pues una versión que no era después lo pudieron sacar y hubieron otros chicos que estuvieron detenidos que unos compañeros de la primera línea jurídica eh, lo sacaron bajo fianza y esa fianza era de unos 15 millones de pesos porque eran como cuatro o cinco pelados. Y era increíble la solidaridad de la gente verla como en un día, en un día por todas las redes sociales decían pasó esto, pasó esto, esto con los chicos y pudimos conseguir los 15 millones de pesos. Entonces yo digo que el tema de la lucha y cómo la comunidad se organiza para enfrentar el tratamiento de guerra, para el tratamiento de las manifestaciones y paro que se le dio al gobierno, no fue un tema premeditado, simplemente fue una respuesta de la gente que se dio cuenta que definitivamente, pues, como dice el dicho, solo el pueblo salva al pueblo, y, y eso fue lo que nosotros pudimos evidenciar ahorita en este paro nacional. Bueno, Mauricio, eh, Daniela, ha situado como en la perspectiva de, de cómo se vivió en el territorio, eh, ¿qué valoración tienes tú sobre estos repertorios, estos nuevos repertorios de lucha, los elementos novedosos que acompañarían estas rebeliones populares que se han vivido eh, en Colombia eh, y en América Latina y que permitirían como situar también un nuevo momento de la resistencia social y popular eh, al orden social existente. Bueno, eh, gracias Carolina. Sí, <coughs> yo creo que uno podría decir que, no sé, por lo menos desde los años 10 de este siglo ya, eh, pues no sé si se inició un ciclo o se ratificó pues alguna tendencia que ya venía incluso a nivel global con todo esto de la primavera árabe, de los uh, de Occupy, de los indignados o las indignadas en Madrid, en España en Chile, pues el movimiento estudiantil, en Colombia, luego la Mane. Eh, pues, digamos, de alguna manera sí se manifiestan unos rasgos eh, un poco diferentes a lo que podría ser ciclos anteriores de protesta. Eh, por ejemplo, eh, uno siente que eh, en este caso <coughs> hay una desconfianza de las formas tradicionales de organización social y política. Desconfianza hacia, hacia los partidos, desconfianza hacia los sindicatos, hacia las organizaciones campesinas, a las organizaciones, llamémoslas tradicionales, incluso sobre todo de tipo vertical. Eh, hay mucha más, que dijéramos, apelación a las redes, eh, no solamente a las redes por internet y toda esa cosa que se vuelven medio de comunicación y de información y de convocatoria muy importante, sino también a la estructuración, digamos, de formas más horizontales, eh, si se quiere, asamblearias, de deliberación y de organización. Mm, hay, de alguna manera, eh, también, pues, en algunos momentos de choque con la fuerza pública, eh, la mayoría de las veces, diría uno, provocado desde la intervención de la gendarmería o de la policía, en el caso concreto de Colombia, eh, pero también en Chile, se ha visto pues estos cuerpos especiales de, de eh, intervención en, en escuadrones pesantes disturbios y cosas de estas, eh, pues se ha producido un choque y, eh, y uno siente que hay pues eh, también una radicalización de parte de la protesta, pero es una radicalización a mi juicio que brota desde, desde dentro de la protesta, que no es infiltrada como eh, los sectores de derecha suelen decirlo aquí y en todas partes de América Latina y del mundo. Pues. En el caso colombiano pues sigue existiendo en algunas mentes calenturientas de derecha la idea de que la insurgencia el ELN y las disidencias de las FARC están por detrás de estas protestas, cuando me parece a todas luces no hay ningún elemento de eso. Posiblemente haya infiltrados, como los hay de la policía y de eh, espías de, las, de la seguridad del Estado, eso siempre los ha habido, y en el caso colombiano también seguramente paramilitares infiltrados, y algunos no tan infiltrados, como se vio en el caso de Cali, estas gentes de bien que disparaban contra los indígenas eh, entonces esos infiltrados existen pero que la lógica de la protesta dependa de esos llamados infiltrados a mi juicio y creo que daniela lo afirmó y lo afirmará más claramente eso no es que ningún comandante guerrillero ni paramilitar eh, esté ordenando ni ningún maduro ni ningún no sé eh, Ortega ni ninguno de esos esté ordenando que se haga esa protesta. Eso responde a una dinámica propia. Y como les digo, desde dentro de la protesta pues surgen formas eh, radicales, pero a mi juicio, pues en eso también afortunadamente Daniela está allí y me desmentirá, pues eh, creo que no hay una opción, no está reviviendo, por decirlo así, la opción de la lucha armada como medio de transformación sino que es una respuesta radical, si se quiere en algunos casos violenta, de contención de resistencia, lo de los puntos de resistencia. Entonces, pero no es que creo yo, las primeras líneas están diciendo, reivindicando como eh, en sus viejas épocas las izquierdas latinoamericanas reivindicaran a la lucha armada como la forma eh, superior de lucha. No, y me parece que con el proceso de paz en Colombia, a pesar de que el ELN todavía, digamos, se sigan esa dinámica, o por lo menos no ha entrado, y, o entró, pero de una forma difícil, y el gobierno este le cortó lo, el diálogo por pues también eh, acciones que, eh, de guerra que ellos tomaron. Eh, pero en general, digamos, yo creo que las juventudes de la primera línea, etcétera no es que estén eh, reivindicando la lucha armada como la forma de transformación, sino, y ahí pues creo que hay que tratar de ver Qué es lo que está ocurriendo, ¿no es cierto? Eh, yo terminaría diciendo que, citando a, a Rodrigo Prime en una columna de hace ya unos días, que él decía que en América Latina se vivía lo que él llamaba un momento constituyente, es decir, como que hay una idea y una necesidad de transformación de muchos sectores, especialmente juveniles, ¿sí? eh, de, de los aquellos llamados. Ni, ni, ni empleo, ni, ni, ni estudio, ni, ni trabajo, etcétera, o los sin, sin, como se quiera llamar, pero también los sectores estudiantiles, otros sectores juveniles y otros no tan juveniles mayorcitos como nosotros y como Jaime y yo, pues <ríe> eh, dentro de los cuales están los sindicalistas, pues que no hay que descalificarlos, tienen sus Sí, tiene sus, sus, sus rezagos burocráticos y toda esta cosa, pero bueno, el sindicalismo sigue siendo un sector importante en la convocatoria, como también las organizaciones campesinas y de mujeres. Pero, eh, es decir, este momento constituyente produce en Chile, por ejemplo, una constitución, una constituyente muy interesante, es algo que creo que aquí lo estamos siguiendo, en Colombia lo estamos siguiendo con mucho cuidado. En Colombia, a juicio de muchos de nosotros, no es... Eh, la salida no es una nueva constitución, sino más bien reforzar todos estos aspectos so sociales, el Estado Social de Derecho y aspectos progresivos progresistas que han sido desmontados por sucesivos gobiernos. O sea, Colombia eh, incluso podría hablarse de... pues ahí sectores indígenas y sectores políticos que están hablando de referendos de de pronto algunas consultas populares muy específicas pero a mi juicio no sería la salida constituyente sin embargo llama la atención y ya ahora sí cierro con esto que algunos y algunas de las primeras líneas incluso estén pensando en participar si bien no sé en elecciones por lo menos en algunos consejos juveniles etcétera lo cual refuerza dijéramos que hay una nueva política que tal vez los viejitos no estamos entendiendo del todo, quienes incluso los, los que nos consideramos nuevas izquierdas por allá de los 60s y 70s eh, no estamos tal vez entendiendo del todo y por eso, bueno, en parte por fortuna está aquí Daniela y hay muchos y muchas que se están expresando con una forma de acción política eh, distinta de la que convencionalmente traíamos nosotros. Ya que interpelas a Daniela, yo quisiera retomar lo que planteas y lo que había planteado Daniela. Muchos consideramos que hemos vivido en estos meses un punto de inflexión en la historia reciente del país en materia de movilización social y de protesta social. Daniela hacía referencia a un paro de 1970 y pico, un paro de septiembre de 1970, 77, el gran paro cívico nacional para nosotros, que fue ampliamente desbordado por esta movilización y por las características que adquirió esa movilización. Daniela, en lo que tú has vivido, has, has trabajado en, este, en, en esta dinámica, ¿cómo ven la perspectiva inmediata, la perspectiva futura? Bueno, se produjo esta movilización, este punto de inflexión, nos ha colocado allí con un protagonismo muy importante de nuevos sectores, de que desbordaron formas de organización y de representación que, es, que se daban en el pasado Hay, ha habido un proceso creativo a través de este proceso de protesta pero tú cómo ves hacia el futuro, cuál es la perspectiva de esto hacia dónde vamos ustedes, las nuevas generaciones a las que no siempre logramos interpretar adecuadamente cómo, cómo ven el, el camino a continuar bueno, ahí como tomando un poquito de la palabra anterior de Mauricio y con lo que me pregunta Jaime, eh, pues nada, yo creo que no hay que dejar de lado ni, o sea, este momento histórico que vivió el país, digamos, en esta, eh, en este paro nacional y en todo lo que se vivió y todo lo que despertó y generó. Eh, lo que decía, por ejemplo, Mauricio, que, que en la misma derecha decía, pues, que esa era una, tema de, de, de otra vez el conflicto armado, ya civil y no sé qué, pues no, definitivamente las personas se manifestaron y eso en algún momento a todo el mundo se nos salió de las manos y esos ya eran legítimos de sus puntos de resistencia. Y, pero eso sí, la revolución no se hace por el Andén, y entonces eso está, todas las fuentes de manifestaciones en ese momento pues eran legítimas. Ahora, cuando todos estos chicos salen a sus puntos de resistencia, personas que nunca anteriormente habían participado, digamos, de algún movimiento social, de algún movimiento político y nada de eso, y vemos pues que ya en este momento se apersonan de sus territorios y ahora, digamos, que ya eh, baja lo del tema del paro nacional, eh, vemos cómo procesos quedaron después de este momento. Entonces, por ejemplo, puedo decir que hay chicos de la primera línea de la nave en Siloe que se están organizando, tienen su proceso eh, allá en su territorio y vienen haciendo unas cosas bastante interesantes. Eh, puntos como paso del aguante, que anteriormente pues era paso del comercio acá en la ciudad de Cali, Puerto resistencia, bueno, todos esos puntos así álgidos que fueron temas de, de conflicto y de tratamiento de guerra en medio del paro nacional, pues todos sus chicos... Eh, desescalonan y transforman la lucha entonces también lo que decía Mauricio era muy interesante todos estos chicos que digamos hacen esta insurrección de, de, en el paro nacional pues también generan un cierto rechazo hacia la política y hacia los partidos tradicionales entonces eh, yo por ejemplo me gusta mucho la política eh, hemos estado en espacios de construcción política, de izquierda y todo eso y muchos compañeros, digamos, de nuestra edad, entre los 20 y los 30, tal, nos pensábamos, bueno, y ahorita cómo comemos a todos estos muchachos que despertaron y cómo transformamos esa lucha de las calles a las urnas, cómo los empezamos, digamos, a enamorar de una manera positiva de todo el tema de, de, de la política de izquierda, porque ellos, digamos, para una manifestación están muy dispuestos, pero cuando va un político, va ciertos personajes, pues los chicos y chicas de... de en, inmediatamente tienen un rechazo, porque como siempre han sido territorios olvidados, como siempre han ido políticos a sus territorios a prometerles cosas, pues definitivamente ellos dicen, nosotros lo hacemos acá con la misma comunidad y nosotros mismos solucionamos nuestros, nuestros asuntos. Entonces, eh, digamos que eso es un reto bastante fuerte, bastante grande, nosotros, eh, digamos, como decirle a los chicos nuevos que están en los puntos de resistencia, es como que confíen digamos en, en esta nueva política no, no ni la izquierda que ya existe sino en la que nosotros mismos empezamos a generar con, por medio de nuestros movimientos sociales, por ejemplo yo hago parte de un movimiento que se llama la Alianza Campesina por Regimientos Cali digamos que acá en la ciudad de Cali alrededor de la urbe hay 15 corregimientos rurales que también históricamente han sido olvidados, entonces es como decirle a nosotros de los diferentes movimientos movimiento estudiantil de Univalle movimientos de la ladera movimientos de... De, del oriente de Cali, le decimos a los chicos, pues no tengan tanta, digamos, tanto recelo al tema de la política y más bien organicemos. Bueno, Mauricio, para eh, ir cerrando ya este diálogo, eh, bueno, son como varios elementos que han emergido en, en, en, la, en el debate, quisiéramos... Eh, Preguntarte sobre tres elementos que tú has tocado y, y que también recupera Daniela en su intervención. Uno es, ¿cuáles consideras tú que o qué condiciones cambian con la firma del acuerdo de paz que permiten este estallido social en unas condiciones poco distintas como se ha venido eh, insinuando a lo largo? Lo segundo es eh, qué tanto el acuerdo sigue siendo o está en la agenda de estas movilizaciones eh, sociales y en ese sentido eh, esos horizontes, digamos, que, que se vislumbran a partir de, de, de estos elementos aquí señalados. Ya me, me resultaron dos, pero en fin. <ríe> eh, ¿Qué condiciones nuevas pudo haber generado el proceso de paz? Eh, bueno, yo ya lo insinuaba y pues lo hemos analizado en algunos textos recientes mmm, con el equipo de movimientos sociales de CINEP, <coughs> que eh, la firma de los acuerdos de paz eh, y un poco el ambiente global también, eh, por un lado, de alguna manera muestra que la lucha armada, pues, no es en este momento, no es en esta coyuntura histórica eh, la forma, digamos, de transformar eh, la sociedad. Pues si lo fue en algún momento en el pasado, hoy en día no estaría, digamos, por lo menos de parte del de grueso de la población, incluidos los y las jóvenes de las primeras líneas. Eh, ¿Eso significa el miedo, perderle el miedo a la protesta? Mm. Y vimos, pues, tanto en el 21N como en las otras, incluso gente con, pues, que salía con letreros, de que le perdimos miedo a la protesta, etcétera. A mí me llamó mucho la atención, tanto en el 21N como sobre todo en abril, ahora, ver gente que, que incluso no había salido antes. Hasta me atrevería a decir que algunos que votaron por... Duque eh, salieron a protestar pues, o sea, las protestas no son solamente de gente de izquierda eh, o que votaron por Petro, cosas de estas, sino incluso gente que pudo haber, no sé, engañado eh, emberracados votaron en contra de los eh, del plebiscito y pues se dan cuenta de que digamos, ay, este gobierno es una, de una incapacidad tremenda entonces eh, lo otro que creo que va generando nuevas condiciones tiene que ver ya con un contexto global que es todo el tema de las redes de... pues que, que no soy experto en eso pero sin duda está marcando mucho la protesta. Sin que a juicio nuestro, pues digo yo de quienes analizamos la protesta podamos decir que es una nueva eh, y radical forma de movilización. Digo yo la, la, el acudir a las redes a la convocatoria en eso seguimos un poco como la la, la mirada más tradicional de, de, de Castells y otros que son, entre otras, expertos también en la comunicación, diciendo que de alguna manera la protesta requiere presencia en espacios públicos físicos. Los virtuales son muy importantes. Bueno, eh, pero esas son nuevas condiciones que hay que ponerle atención y yo diría que también la irrupción eh, visible de estos jóvenes más allá del movimiento estudiantil, que se hacen ahora, sí, como digo yo, visibles en las primeras líneas. Allí hay estudiantes también, obviamente, pero estos jóvenes, eh, los nini o los incín, o como se quieran llamar, es, eh, que en Colombia son sectores populares, de estratos llamémoslos bajos, eh, que generalmente son, y en ciudades como Cali o, y, o afros o indígenas, mestizos también, eh, pero que también aquí en Bogotá, eh, en Barranquilla, Medellín, en fin, terminan siendo eh, afectados por eso. Eh, en ese sentido, creo que el acuerdo de paz sigue siendo uno de los temas de negociación, por lo menos de reclamo. Incluso del Comité Nacional de Paro también tengo entendido que de otras expresiones, como la minga indígena, como, eh, en fin, mm, formas de asamblearias y, pues, de muchos de los muchos y muchas de las primeras líneas. Eh, claro, lo de la reforma tributaria que recordaba Daniela fue, pues, la chispa eh, o la gota que rebosó la copa, pues, en la pasada uh, movilización y, y otras reformas que entre otras algunas fueron cayendo hay que decir que pues sin caer en un triunfarismo y decir que estos son movimientos exitosísimo eh, pues creo que eh, de las cosas que por lo menos históricamente podemos señalar que ha tenido pues impacto en políticas públicas es esta movilización do, do, dos ministros eh, que han caído, dos reformas por lo menos. Algunas cosas que se lograron verbalmente, pero que como suele ocurrir con el, los gobiernos en general y con estos gobierno en particular, por ejemplo con los estudiantes se hizo una negociación en el 18 y se ha incumplido. Lo mismo va a ocurrir pues con, seguramente, o está ocurriendo con todo lo de la matrícula cero, etcétera Ahí se apoyan o... Eh, que el Congreso no quiso, y en fin, una serie de cosas que pues aparentemente era un logro, pero que van incumpliendo. Entonces, además de los incumplimientos tradicionales del Estado, que es uno de los motivos más fuertes de protesta históricamente, por lo menos desde los noventas, eh, como hemos señalado en la base de datos de luchas sociales de CINEP, el incumplimiento de los acuerdos de paz en particular se convierte, digamos, en uno de los temas, no diríamos que prioritarios y que salen pues en primera... Uh, en, en primera manifestación, pero está en el gran pliego de petición y está incluso de alguna manera en, en los pliegos ya más restringidos, más, sí, más eh, ponderados y pues que resaltan unos, unos puntos. Eh, porque es que el, el, el acuerdo de paz no es solamente la firma con la mayor fuerza insurgente no solo de Colombia sino de América Latina en ese momento eh, la más antigua y pues hay que decir que evidentemente con un poder militar pues que no tenían otras guerrillas incluso en América Latina eh, ese es un aspecto pero es que allí y aunque se dijo que nunca se iba a tocar el modelo en realidad esos acuerdos Sí aruñaban un poco el modelo económico en temas agrarios, en temas incluso de la política de drogas, en temas de participación política. Muchos de ellos se fueron quedando. Eh, hay que decir que el gobierno Santos comenzó. No, no, no todo es de, de Duque y del uribismo. Santos, de alguna manera, no se sé, pues firmó el acuerdo, pero no. No, no, no le metió, pues, digamos, el hombro decididamente y, y la, el incumplimiento podría remontarse desde allí. Por ejemplo, todo el tema de participación en el que CINEP, Foro y otras organizaciones estuvimos metidos haciendo toda una propuesta propuesta, digamos, de participación ciudadana, de protocolos de la protesta y todo eso, eh, pues para garantizar su, su derecho, eso quedó un poco en veremos. Entonces, mmm, claro, esos temas siguen allí y como digo, no es solamente el que se firmó un acuerdo, sino que allí había todos unos procedimientos y unos temas que si bien realmente no tocaban el modelo estructural, capitalista, neoliberal, extractivista, etcétera, etcétera, como lo queramos llamar, sí lo aruñaban, sí pro proponían unos caminos de participación y yo creo que lo que está mostrando también la protesta es que más allá de esas cosas que a veces se consagran como leyes estatutarias, institucionales, en la calle se está haciendo política y, y, y es esa política que quiere presionar las reformas y las transformaciones a lo que yo aludía hace un rato con el momento constituyente que en Colombia creo que aflora en esta forma de participación directa y pues también será electoral eh, por estas vías que señalaba Daniela. Gracias, Mauricio. Bueno, hemos llegado al final de, del programa. Creo que se han puesto elementos muy importantes para valorar la movilización social en Colombia y, en efecto, los vínculos que guarda con, con los procesos también que se vienen en América Latina, como lo, lo, lo señalaba Mauricio en su intervención a propósito del momento constituyente. Fue una protesta eh, signada por la criminalización por parte del Estado. Una protesta que no contaba con unas condiciones y unas garantías democráticas que, como justo lo señalaba Mauricio, crea el acuerdo final, el acuerdo en su punto 2 eh, eh, plantea la necesidad de una ley estatutaria de garantías de la participación de la protesta y la movilización y sigue siendo y lo que vivimos en estos meses muestra la necesidad y la vigencia. Eh, de seguir eh, luchando por la implementación de este tipo de, de desarrollos normativos que realmente generan condiciones para el despliegue de una conflictividad con garantías eh, y realmente con garantías eh, democráticas. Bueno, hay muchos horizontes que quedan abiertos, pero queremos situar por el sentido del programa que nos convoca que el acuerdo de paz sigue siendo un elemento central que hace parte también de los eh, ejes, de las agendas, de las movilizaciones y que da cuenta de la riqueza y de la importancia que tiene tiene no solo en efecto para poner fin a una guerra y a una confrontación armada, sino para generar condiciones para una vida digna para todas eh, todos y todas. Bueno, Mauricio y Daniela, les agradecemos mucho. Eh, que tengan un buen día. Chao, chao.